Estoy cansado de este malestar que me inunda la vena. Ya no puedo disfrutar lo que me hacía bien me quema. Ahora me siento perdido en un agujero negro. Donde sé que si despierto termino hundido en la arena. Tantas dimensiones juntas que preguntan por mi tema. Tantos cantos de sirena que abundan en mis penas. Penalización profunda al que tumba en mi vereda. Y hasta aprendí que la placa no sé qué la tierra Hace que la tierra mueva, se mueva Si yo me lloro en el mal que llega que llega Entro en crisis como en hiperinflación Se me hincharon los huevos hasta que el fuego quemó Le vivo respondiendo hasta el que no preguntó Y así me va, así me va, eh, Estoy cansado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 Con los ojos cruzados me levanto en mi sillón sin nada que hacer pensar no sé qué es motivo pero ahora te levanta. Estoy cansado de tu este malestar que me inunda la rega Ya no puedo disfrutar lo que me... Si alguien me quemó.